Perfil para creadores de contenido en Linkedin, es lo que vamos a ver el día de hoy, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 703.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 o que tienen alguna experiencia, alguna habilidad y les encanta compartir, generan contenido en las redes sociales, pero sobre todo en Linkedin, ya saben esta fabulosa red social para potenciar los negocios B2B sobre todo es decir, de empresa a empresa vamos a hablar sobre esta, este modo de creadores para el contenido dentro de Linkedin pero claro, no sin antes invitarles a que dentro de Katiamán, podemos implementar estrategias de Linkedin es decir, a través de una mentoría junto conmigo, te acompaño Paso a paso para que puedas montar esta estrategia ganadora en LinkedIn, poder ampliar y generar conversaciones con aquellos tomadores de decisión de las empresas con las cuales quieras hacer negocio. Así que echarle un vistazo dentro de kateman.com es mentorías lo pueden revisar. Ahora vamos a ver ya entramos en detalle en este modo para creadores de contenido. De hecho, bueno, esta, esta función, les voy a dejar en las notas del programa el enlace eh, de la información propia de LinkedIn, pero les comento que esto lo estoy eh, abordando porque es una, es una, digamos, una opción que me apareció ya en mi perfil. Y claro, ustedes ya saben, su servidora eh, sacamos nosotros contenido diario, de hecho sacamos tres publicaciones al día en nuestras redes sociales, y pues bueno, dentro de esta la constancia aquí, las redes sociales para mantener el social media pues estar trabaja y trabaja, ¿no? Entonces, bueno, esto lo ha percibido LinkedIn, no dice desde qué, desde qué parámetros o por qué ya te habilita esta opción, pero vamos a identificar de qué trata, ¿no? Entonces, esta, esta opción de, eh, del creador de contenido de LinkedIn es para compartir los temas eh, que uno se publica y va a tener, eh, LinkedIn comenta, van a ser más destacados eh, y para que las personas puedan descubrir ese contenido y nos sigan. De hecho, uno de los cambios importantes que hace es que en lugar de en tu perfil aparezca el botón conectar, sí, va a aparecer el eh, botón seguir. ¿Por qué? Porque va a hacer que la gente eh, y hay unas diferencias, ¿no? Entre seguir y el, el conectar. El seguir es toda la gente que puede, pues, ponerte con, con todas las redes sociales, ¿no? Yo sigo esta... Eh, cuenta o sigo hasta a este profesional porque me gusta su contenido, pero no tengo una relación, no necesariamente, tengo una relación directa de primer grado dentro de la red, ¿sí? Ese es el primer cambio importante. El otro sería, pues, que se muestran el número de seguidores que, que está en la presentación de tu perfil, ¿ya? Eh, Cuántas personas te están siguiendo. Luego, puedes elegir eh, o mostrar los temas sobre los eh, que publicas en la presentación de tu perfil. Al final, del eh, eh, si te entras a tu perfil, luego de la foto, ¿no es cierto?, vas a poder revisar, eh, de hecho vamos a entrar en este momento, que no lo tenía abierto, vamos, para no decirles en mal orden dentro del perfil, vámonos al perfil de Cateamán. Y claro, está obviamente el banner, está la foto, está el nombre de la persona, luego está el, el acerca de, que es esta, eh, no, más bien digamos, es el titular con el cual tú llamas a, a la acción o es tu propuesta de valor de manera rápida. Y luego de ellos se presentan en letras más chiquitas y con un gris más, más tenue, es los temas que sueles tratar. Está growth, bueno, yo he puesto ¿no? mentorías, trafficker, marketing digital, estrategias de marketing, en fin. Estos me parece que te deja hasta cinco temas que tú puedes poner acá como opciones y mmm, en base a eso, a luego la información de contacto se muestra lo que te decía, el número de seguidores que tú tienes. Esto por un lado. Por otro lado, organiza el perfil para mostrar primero tus destacados y las ex, y secciones de actividad, lo cual en el, en el anterior eh, no necesariamente era así. De hecho, te mostraba eh, la actividad e incluso dentro de la actividad, y aquí parte, ¿no? Que la sección de actividad se ampliará para mostrar más contenido reciente y dejará de mostrar tus me gusta, comentarios y cualquier otra actividad. En, la, en el perfil normal, cuando tú ponías, recomendabas o me gusta de publicaciones de otros cuando navegabas en la red, pues esto te ponía en la actividad. Ahora eh, esto lo elimina y solo más se enfoca en promocionar, no digamos promocionar, sino en presentar en tu en tu feed eh, los contenidos que tú estás sacando y que estás compartiendo. Así que esto muy, muy interesante. De hecho, algún rato, bueno, ya hemos hablado las similitudes que entre seguir y conectar. Y pues bueno, es un mecanismo que brinda la herramienta para facilitar y promocionar o presentar o llegar a más personas dentro de la red o fuera, el contenido que estás creando. Así que es una, recuerden que la generación de contenido, el marketing de contenido o parte del inbound marketing es eh, hacerte conocer, que la gente vea de qué conocimientos, qué, qué habilidades tienes y cómo les puedes ayudar a tus potenciales clientes. Si sabes manejarlo, pues es una estrategia a mediano y a largo plazo que seguro, seguro funciona para atraer a esos potenciales clientes, así que pues bueno con eso nos quedamos y nada darles las gracias por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify, en Google Podcast, en iBooks, en iTunes en el formato de video por estar siempre ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría y por favor compartan el contenido si saben de algún creador de contenido que deba interesarse sobre cómo implementar esto en LinkedIn pues compártalo y en general todo, todos los episodios del podcast están pensados en aquellos profesionales de empresas que quieren poner su negocio en digital. Así que nos vemos.